El IBEX 35 ha bajado este miércoles un 0,26% hasta 8.792 puntos. Por valores, Inditex, ArcelorMittal y BVA han liderado las ventas. La matriz de Zara se ha visto afectada por un nuevo resurgir de la pandemia en Europa que amenaza con provocar nuevos confinamientos en diferentes países de la Unión Europea. Además, BVA se ha visto afectado por una nueva depreciación de la lira turca debido al intervencionismo del de presidente Erdogan sobre los tipos de interés en el país otomano. En positivo, las inmobiliarias Colonial y Merlin Properties han liderado los avances junto a AENA. Por análisis técnico, el selectivo español sigue mostrando debilidad en el corto plazo, después de perder ese soporte que tenía en 9.000 puntos. Y ahora los soportes más inmediatos aparecen en zonas de 8.650 puntos, hueco alcista del pasado 21 de septiembre, y también en niveles de 8.270 puntos, que son los mínimos de este verano.